Una conversación clara con Clara López Obregón. Bienvenidos a otra voz a una nueva conversación con Clara. Hoy tenemos al doctor Humberto de la calle Lombana, quien ha sido protagonista, actor principal, líder en los dos grandes acuerdos de paz que ha tenido Colombia. El primero, la magnífica obra de la Constitución de 1991 que se pregonó en su época como un paso hacia la paz y recientemente los famosos diálogos de La Habana que culminaron con el Acuerdo del Teatro Colón que es el acuerdo de paz que ha sido eh, firmado por el Presidente de la República, ratificado por el Congreso y validado por la Corte Constitucional pero se ha convertido de verdad en algo paradójico a nivel nacional y con mucha preocupación a nivel internacional, que la paz como que no llega, como que nos elude. Doctor Humberto de la Calle, hoy le he traído una manzana y le quiero preguntar, ¿cuál es la manzana de la discordia que nos evita, que le impide al pueblo colombiano avanzar hacia la paz? Pues recibo la manzana, mil gracias Clara y gracias por estar en y realmente me parece un tema fascinante, porque lo que tenemos es que hacer un, un análisis más profundo de lo que está pasando. Porque yo creo que esto tiene dos planos y pudiéramos detallarlos más adelante. Uno, dijéramos, la manera como equivocadamente algunos colombianos, que hoy se expresan en política a través de partidos políticos que han estado siempre en contra del acuerdo, pensaron equivocadamente que las conversaciones en La Habana eran como la batalla final que no se logró ganar en lo militar. Entonces, cuando hablaban de la mesa y la apoyaban, realmente lo que estaban creyendo era que nosotros lo que íbamos era a exigirle la rendición final a las FARC. Y no entendieron que este es un acuerdo. Y un acuerdo, primero, implica pues, un intercambio de posiciones y, segundo, es para cumplirlo. Y ese, dijéramos, es una, eh, una de las capas, del problema sobre el cual podremos volver, porque eso tiene a su vez sus... Sí. O sea que, en esencia, uno, uno percibe que eh, hay como una negación a que las FARC finalmente no fueron derrotadas, pero las FARC tampoco derrotaron al ejército colombiano. Sí. Una especie de tabla. Y que... la matriz es la negación de la existencia misma del conflicto. El doctor Uribe ah, siempre sí. ha dicho, no, es que aquí no hubo un conflicto. Y entonces, a partir de ese punto, pues lo que se entiende es que no hay que hacer una negociación, sino una derrota. Y allí es donde se creyó equivocadamente por parte de algunos que esa derrota que faltaba era la mesa, y la mesa no era para derrotar a las FARC, sino para poner fin al conflicto, responsabilidades de las FARC y de otros responsables. Pero yo creo que detrás hay algo más profundo, porque me parece que de aquí, de esa actitud, se derivan también opciones ...contra el cambio, me parece que detrás está el inmovilismo, es que es como un fantasma que cubre la discusión. Las Farc son una especie de comodín y entonces se exacerba el fanatismo, los, las Farc cometieron graves crímenes, eso es innegable, no fueron los únicos... ...pero claro que crímenes hay, pero entonces viene la búsqueda de aplausos a través del castigo, el, el, el populismo punitivo, entonces castigar, castigar, castigar a unos de los responsables, olvidémonos de los otros... Pero ese es el truco, ese es el comodín para mantener una estructura inalterada. Donde se ve esto más claro, me parece a mí, es en los temas del sistema político y de la reforma rural. Ahí es donde encontramos lo que yo creo que es realmente la verdadera manzana de la discordia. O sea La verdadera manzana de la discordia eh, termina siendo eh, la otra negación, la negación a que tenemos que pasar a ser un país moderno, que Colombia no puede tener un campo rural feudal coexistiendo con un campo urbano que ya está en el siglo XXI. ¿Y cómo vamos a hacer para tender los puentes, para buscar eh, resolver, esta, resolver la, manzana de la, la manzana de la discordia? ¿Cómo la llamaría usted precisamente? Sí, es la resistencia al cambio es la manzana de la discordia y en distintos planos de la, de la vida colombiana, en, en una estructura que yo creo que tú has descrito muy bien, de una Colombia que realmente son varias Colombias, porque está esta vida urbana, jóvenes incluso para, los, para quienes el conflicto es una cosa remota, de la cual se enteraron por los medios de comunicación y por eso cuando hablamos del de plebiscito, algunos indiferentes, eh, otros eh, con esa indignación del populismo punitivo, pero dirigida solo con una miopía selectiva a un sector de los responsables. Y el tema del campo, que es el sitio donde se originó y se perpetuó el conflicto, pues eso es una discusión que arranca de López Pumarejo, es decir, llevamos más de 200 años, sin hacer la tarea, que no es una tarea de las Farc y del gobierno, sino de la sociedad colombiana, la tarea de estabilizar el campo mediante programas de acceso de los campesinos, que no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente sin perjuicio, como lo dice el propio acuerdo, de que en zonas donde no hay prácticamente comunidades campesinas puede haber unas formas de explotación asociativas o de una utilización más intensa de capital, eh, elementos de agroindustria, pero entre tanto no resolvamos esto, ahí va a seguir el riesgo incluso de una semillita de violencias que renacen después. Es el momento de cumplir con la reforma rural, todos los vecinos lo han hecho, y nosotros estamos atrasados en esa materia. ¿Y cómo, y cómo hacer para que eh, el gobierno eh, tome como más dinamismo? Porque eh, nos vendieron la idea de que esta era una paz irreversible una vez firmada, pero estamos viendo que, que la firma fue sobre un pedazo de papel, que el contenido real para darle sustento está muy demorado, en muchos casos... Eh, no está ni siquiera programado, y eso al lado de la oposición permanente al proceso de paz, eh, le permite a uno vislumbrar que no vamos a poder superar esta violencia eh, de manera inmediata, y si se disuelve el proceso de paz, ¿a qué se va a ver abocada Colombia? Exactamente, primero pues hay un desafío enorme, yo no... No quiero enfocar esto exclusivamente bajo la óptica electoral, porque entonces surge como la sospecha, de decir, bueno, ese es un testimonio interesado, no, pero en efecto el 27 de mayo hay una decisión que hay que tomar y es o continuamos en la búsqueda afanosa de ir decantando una paz eh, que se tiene que nutrir de transformación social para que sea duradera, o sencillamente abrimos las venas de posibles formas de violencia, el reciclaje de violencias antiguas. Lo primero es asegurar el cumplimiento. Tú dijiste muy bien una cosa clara, sí, el acuerdo quedó blindado, pero quedó blindado en lo jurídico, en, la, en, en normas incluso de rango constitucional, pero no nos equivoquemos, no seamos ingenuos. La práctica en Colombia desde la colonia era, como lo dice López Miquelsen se obedece pero no se cumple. Entonces, un presidente desafecto a lo que estamos haciendo o que pretenda obstruir un proceso de cambio, pues coge el acuerdo y lo tira en el último vagón, eh, eh, en el último cajón de su escritorio y simplemente se olvida de él. Y eso lo que hace es congelar el proceso y abrir las venas de nuevas formas de violencia. La única manera de superar esto es con conciencia ciudadana. La discusión no puede limitarse al odio y al fanatismo. ¿Condena a los delitos graves? Sí frente a todos los responsables y no solo frente a unos. La jurisdicción especial por eso agrupa a todos los responsables para dejar atrás el conflicto, pero tenemos que entender que si no, en el caso que estamos tocando, si no estabilizamos el campo, pues esto puede retrotraerse en cualquier momento. Hay un, un libro muy interesante eh, que viene siendo objeto de mucha discusión en los Estados Unidos, escrito por Ronan Farrow. Eh, quien se hizo ahora famoso porque fue quien escribió el famoso artículo en el New Yorker que dio camino a la, al movimiento del Me Too en Estados Unidos, del Yo También, de, la, de las mujeres. Pero es un libro que habla eh, de la política exterior bajo el gobierno de Trump y se llama de una manera casi que aplicable para Colombia, Guerra contra la Paz. ¿Usted ve en Colombia una guerra contra la paz que podamos ganar los que estamos del lado de la paz? Sí, yo, yo sí creo, me recuerdo una vieja película que se llamaba Vientos de Guerra, ¿Sí? Sí, porque lo que yo estoy viendo es que está subiendo la temperatura, acudiendo a la creación de fantasmas, fantasmas inexistentes, simplemente con propósitos electorales para desviar la atención y obtener unos resultados, primero que garanticen el statu quo, el inmovilismo, y segundo, que la disculpa para obtener ese efecto sea la indignación frente a los crímenes de las FARC y el mito de la impunidad. ¿Por qué digo yo que es un mito? Porque no se ha querido entender que las sanciones restrictivas de la libertad tienen un contenido reparador. El propósito son las víctimas, el dere los derechos de las víctimas. Nos lo dijeron las víctimas, en La Habana y aquí. No nos repara... El que estos señores se vayan simplemente a la picota, todos los responsables, no solo las FARC, nos repara que vayan a nuestras comunidades, nos miren a los ojos, nos pidan perdón y reparen los daños hechos. Ese es el propósito de esas eh, sanciones, que nada tienen que ver con la noción de impunidad y que además cumple los estándares internacionales. Esta es una cosa realmente increíble. Toda la comunidad internacional apoya el proceso. Es la primera vez que se logra un acuerdo bajo el régimen del Estatuto de Roma. Y aquí adentro seguimos involucrados en unas discusiones que no permiten ver el propósito final, que es dejar atrás el conflicto, continuar en el camino de la no violencia y finalmente lograr la reconciliación entre los colombianos. Hay una anécdota bien interesante eh, de Winston Churchill que relata un eh, cuento corto del de escritor norteamericano O'Henry. Eh, Churchill eh, fue a Estados Unidos a buscar eh, que eh, Franklin Delano Roosevelt y el gobierno de Estados Unidos ayudara a los europeos en la guerra contra los nazis. Y se demoró en el viaje en Estados Unidos y cuando regresó le armaron un debate en casa de irresponsable por eh, dejar el país en medio de... Eh, ...tantas tribulaciones... ...entonces él refirió el cuento de O. Henry... ...que se llama... ...El marinero de Plymouth... ...y yo veo a Humberto de la Calle... ...como el marinero de Plymouth... ...es eh, el siguiente relato... ...un marinero estaba en el muelle... ...y se cayó un niño al agua... ...y hay unas olas... ...pero espectacularmente inmensas... ...y él sin ningún reparo... ...se botó al agua a salvar el niño... Eh, ...poniendo en peligro su vida... ...poniendo... Eh, por fuera de toda consideración su interés personal para sacar al niño de las aguas y lo logra con mucha dificultad, lo pone en el puente, el niño sale corriendo y a los pocos días una señora lo anda buscando en el puerto, es la madre del niño entonces el marinero dice, no yo salgo al encuentro, voy a saludar a la, a la señora y le dice, señora usted me está buscando, usted es la madre del niño que salvé de las aguas eh, muchas gracias por venir entonces, él dice, ah, sí, sí, ella dice, le dé un agradecimiento, tiene toda la razón, pero no, yo no vine a eso, vine a preguntarle, ¿dónde está la gorra? Yo creo que a Humberto de la Calle <risa> le están cobrando la gorra eh, del muchacho, eh, como al marinero de Plymouth. Eh, es algo que, eh, muy cierto, muy que, uno, que uno mira con, con absoluto asombro. Eh, ¿Será que podemos... ¿Tener una paz sin guerra en Colombia? Pues yo confío en que sí, tiene que imperar la razón en algún momento y tenemos que superar esta fase de, de tanto fanatismo y demasiados odios en esta sociedad. Hay que dar el paso adelante y entender, tú lo has dicho muy bien, me parece fantástica la, la similitud y la analogía con, con el cuento de o. Henry. Hombre, si la gorra no puede destruir la epopeya Final que fue salvar la vida del niño y aquí lo que estamos intentando es salvar la salud de Colombia y yo creo que ese propósito tiene que imperar. Bueno esta ha sido una conversación Clara con Clara López y Humberto de la calle y de verdad que muy iluminante muchísimas Gracias Gracias a ti, Clara. Los esperamos para una próxima ocasión. Un gran saludo. Una conversación clara. Con Clara López Obregón.